¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Miren, ahorita, ya que está más oscurito, se alcanzan a ver más mis velitas y la calabaza fantasma... Miren, ahí se ve un poquito. Calabaza fantasma... ¡Ay, no! A ver. ¡Ay! No sé. Calabaza fantasma que prende. Es que ya estamos en Halloween, aunque sea 26 de septiembre, ¿ok? Y bueno, el día de hoy les quiero agradecer rápidamente por dejarme ser parte de su vida, dejarme como entretenerlos un ratito y que sean parte de la familia Fantasmita. Les quiero pues dar un abrazo virtual. Los quiero muchísimo, los amito demasiado. Y bueno, el día de hoy domingo, vamos a hacer un domingo paranormal porque les voy a platicar de un caso, de hecho esto es una actualización sobre un caso que ya les había traído yo hace un tiempo. Este caso es el de Facebook, se dio en Facebook de Abiud Hernández. seguidita les voy a dar un resumen de lo que fue la primera parte de su video y les voy a dejar en el listado aquí, eh, aquí arriba va a aparecer una pestañita, la primera parte para que ustedes puedan verlo. Y bueno, si tú estás viendo esto... Si estás viendo el veneno con velitas, si estás viendo la calabaza y si estás viendo este gatito de aquí, yo no sé cómo no te has suscrito. Si no te has suscrito, pues no tienes inmunidad paranormal, así que <risa> espero que ya te hayas suscrito por tu bien. Ok, antes de empezar, rápidamente aquí les dejo mi TikTok, ya saben, saben, por ahí me pueden etiquetar si ven videos raros, me ayudan muchísimo como para armar más videos. De este lado les dejo mi Instagram, ahí síganme, es lo primero que agarro. Si tienen recomendaciones de videos que quieren que haga también por ahí, códigos de Among Us, que trato de jugar diario, pero a veces, o sea, realmente es que no puedo, pero siempre ahí les dejo códigos. Y aquí en la parte de abajo les dejo mi Facebook, todos los días tienen memes, todos los días tienen contenido, así que bueno, ahí los espero y pues ahora sí, vámonos directo con el video. Ok, así que bueno, vamos a hacer un breve resumen. Si ustedes no conocen el caso, que yo creo que sí mínimo ya lo han escuchado, Abiot Hernández empezó a compartir videos en su Facebook personal, que ahorita ya de hecho se lo acaban de verificar, o sea, felicidades por eso, yo creo que muchísima gente lo sigue y... Ay, se me hizo Ok, entonces como les decía antes de que ocurriera esto extraño Pues eh, mucha gente lo sigue, mucha gente sabe de su caso Bastantes compañeros youtubers ya han hablado sobre este tema Y bueno, él empieza en su perfil personal de Facebook a compartir videos Realmente es que a su gente de Facebook, o sea, a sus amigos y demás eh, Todo lo que estaba ocurriendo en su casa, ya que esto tiene unos 8 años pasándole Él dice que eh, se ha cambiado de casa, se ha cambiado de estado, se ha cambiado de... Todo y esto lo sigue es decir que no está el ente en la casa o sea como que atado a una casa no está atado a un objeto sino como más bien con él y cómo fue que ese ente llegó a él bueno él tiene la hipótesis la teoría pues de que um, este ente se What the hell? De que este ente se unió a él o se le pegó, como ustedes le quieran llamar, a partir de que él va como a un tipo de retiro espiritual, pero dice que no se sintió a gusto desde que llegó. O sea, definitivamente no fue lo que esperaba, no fue lo que andaba buscando, pero no lo supo hasta que estaba ahí. Él decide retirarse y pues ahí es cuando todo empieza. Entonces ya tiene, les digo, unos... ¡Buenos 8 años! Esos videos que subió al principio no eran de que los había grabado un mes antes, ya tenían mucho tiempo, entonces de ahí se empieza a hacer viral y es por eso que mucha gente le ha interesado como que seguir su caso. Su ente, que yo le digo su ente taconudo porque se escucha tacones, por lo cual él decide ponerle el nombre Xia. O sea, con X, Y, A Y es un ente muy, muy ruidoso, ok Muy activo eh, Le ha tirado libros Le mueve lo que es como un atrapasueños O como le dicen Como unas campanitas que tiene colgadas Creo que, no, no es atrapasueños O busca tormentas O una cosa así Que es básicamente de que Unas campanitas que tú las cuelgas Y cuando empiezas a hacer aire pues suena así Trin, trin, trin Pues le mueve muchísimo eso y al parecer como que le gusta más estar en un cuarto que él tiene como destinado a sus cosas del ejercicio, le cierra puertas, o sea, no, no, no, es, es una cosa muy impresionante y él a lo largo de los meses pues ha capturado lo que es esta actividad. La última actualización que tuve yo de él, bueno, más bien que yo le subí a ustedes, fue que en eh, pájaros estaban como portándose extraño a lo que es afuera de su ventana de ahí de donde vivía, que bueno, o sea, eso pudo haber sido una coincidencia, pero después él encuentra un pues como unas letras o algo así, dice que no era sangre, no era labial, no era nada perfumado, o sea, realmente es que no olía nada, por lo que él piensa que estas palabras que fueron escritas en el espejo, pues es como arcilla o lodo, porque no olía nada, y pues que lo quitó con agua y jabón, o sea... No tuvo inconveniente en ese sentido, entonces, pues bueno. Eso fue lo último que yo les dije que fue realmente el 27 de mayo. Entonces, después, eh, el primero de junio, quiero remarcar aquí que él no sube contenido de que tres veces a la semana o cosas así. No, la verdad es que como que él... Realmente cuando captura algo es que lo sube, por eso es que de repente en un mes tuvimos una actualización de su parte Ok, entonces el primero de junio eh, nos cuenta que le puso el nombre XIA a raíz de todo, pues, toda la actividad Y también nos menciona en su post de Facebook pues que muchísima, mu muchísima gente se le acercó para ayudarle o sea, desde dice aquí médiums, espiritistas, brujos de todas las religiones, eh, eh, expertos en todas estas entidades. Y realmente es que, y esto sí puede pasar de repente, toda esa ayuda sin querer pues volvió un poco más activa lo que es sea. O sea que fue un poco contraproducente y aquí nos sube un video de, de esto, así que pues vamos a verlo. las personas que observaron el video pues le dijeron que tiene un oso, un oso grandote que es este que van a estar viendo en pantalla. Dice que el oso se llama, esto dice Abiud, que el oso se llama Googie Alguien que él quiere mucho le dijo oye te voy a regalar algo y pues tú escógelo y Abiud escogió a este oso. Entonces quiere mucho al oso. Entonces gracias a los videos eh, se pudieron dar cuenta de que por alguna extrañísima razón Xia estaba unida o le gustaba mucho o presentaba mucha actividad alrededor de Googie, ¿ok? Entonces es cuando te empieza a poner especial atención en Googie y en, pues sí, grabar alrededor de él. Más adelante, de hecho, nos cuenta que Googie cambia mucho de, de lugar sin él haberlo movido, obviamente. A raíz de esto, hasta el 11 de agosto, es decir, más de un mes después, nos sube un video de un minuto donde dice que después de muchísimos intentos, logra captar algo alrededor de Googie. ¡Ay! A lo mejor no lo pueden ver de principio porque les digo, yo la verdad es que no soy una persona que ve así de que todo, de que ¡Ah, aquí cambió, acá apareció una sombra. No, yo la verdad es que no soy tan, tan observadora, a pesar de que pongo mucha atención, pero aquí se ve... Clarito cómo es que se mueve el oso está muy impresionante o sea, cambia de posición totalmente no crean que de repente mueve la patita así como que, uy, pues hubo una ráfaga de aire y pues a lo mejor se le movió no, es algo muy, muy impresionante es que cómo cambia de posición el oso y dejen de eso hay una cadena como colgando en el espejo eh, que es el mismo cuarto donde les digo que tiene todo lo del ejercicio donde Xia anda por ahí como muy activa también se mueve demasiado y yo en los comentarios leí que también se puede observar lo que es la cara del ente que anda por ahí, de hecho se ve, yo pensé sinceramente la primera vez que lo vi que un carro había pasado y que era como el halo de luz que de repente pues con las ventanas y demás se crea, pero no sé, ay no, es que este video sí, sí te deja pensando de wow, cómo vives ahí, pero bueno de todos modos, aunque él se cambie de ciudad, de estado, de país, de lo que ustedes quieran, eh, pues sí, va con él, no importa dónde vaya. Mucha gente, y esto pasa siempre cuando hay así como que casos paranormales públicos, la gente le pide que deje harina, que deje harina en todo, eh, sobre todo pues en el cuarto del gimnasio, pero hasta el día de hoy no se logró captar pues nada, así como unas huellas o algo así en, en la harina. El harina o la harina, y entonces pues bueno, en esa parte no, no ha sido como muy funcional el harina. O la harina, no sé cómo ustedes le digan, díganme en los comentarios. Ok, entonces mucha gente pues como que le empezó a decir, oye pero pues haz un en vivo si ves cosas, o sea, porque igual pues tú lo estás montando y demás. Exactamente es lo que hace Aviud hasta el 26 de agosto. Dice que... O sea, de hecho, esta muestra su tele de que sí es el día que, que está haciéndolo en vivo y todo, o sea, que no fue pregrabado. Dice que, ah, pues que sí ya tenía ya tiempo haciendo algo de actividad y que él decide grabar para que, pues, se vea en vivo lo que está pasando. Así que vamos a ver. Hola. Hola. Necesito hablar contigo. Necesito hablar contigo. Ya me voy, ¿eh? ¡Puta madre! Déjame salir Ok, el día 9 de septiembre, Abiut nos comparte otra actualización, y aquí tiene que ver con el origen de XIA, porque dice que, bueno, no sé si ustedes han visto desde, mi, desde la parte 1 que hice de este caso, algo, no sé por qué, pero XIA lo está llevando hacia una potencial pista, que es un libro rojo que él tiene en su casa, se lo ha tirado del estante varias veces, nosotros pudimos notar cómo lo tira, o sea, en este vídeo también varias veces lo tira, y justo dice que llega de su trabajo y ve otra vez el libro tirado justo en una página como muy específico, boca abajo lo recoge y cae un papel, este papel era la información de aquel retiro espiritual que realizó hace ocho años, él dice así como pues es que yo me deshice de todo, o sea, estoy seguro que yo tiene esta tarjeta, o sea, dice que le dio muchos escalofríos pensar que pues él estaba seguro de una cosa y pues que de repente ahí está otra vez, o sea, dice, es algo que me quiere mostrar, me están diciendo que regrese al lugar donde Xia salió o qué pasó, él llama para ver si este campamento retiro sigue en pie y dicen que sí, pero este, este tipo de organizaciones como que se mueve de lugar por el mismo propósito, ¿no? De que pues un tiempo está en un estado y luego en otro y luego en otro. Y pues así fue. De hecho, efectivamente, ya no habían tocado de nuevo donde él fue en Tulu, me parece. ¿De dónde salió Xia? ¿Qué quiere decirle? No tengo idea. Hace unos pocos días, de hecho, podemos ver... De hecho, el 22 de septiembre tiene poquito. Una actualización en video. Vamos a verla más bien para que... Pues para que vean, o sea, es, es una... Yo lo veo tan tranquilo así de que, ay, ya me estaba tirando esto, ah, o sea, sí se asusta, se le escucha su voz entrecortada, pero yo lo veo tan tranquilo que yo digo, él ya está súper acostumbrado, y de hecho él dice que ya ni siquiera va a tratar de que de que Xia se vaya, o de que cosas así, más bien se va a acostumbrar, porque cosa que él hace, cosa que lo empeora, entonces que más bien se le hace más fácil, pues sí pues ya acostumbrarse o aprender a convivir con ella, aprender a no hacerle enojar, porque también dice que él nota que cuando él mucho tiempo está ausente de su casa, si ese eh, lente se enoja y está más activa. Las campanas ya... ¡Ay, cabrón! Esto también es lo que quería decir, o sea, Googie ha estado cambiando de posición en toda la recámara y... Pues no sé a qué se deba Solo ocurre en la recámara. Esto también ha estado sucediendo e Incluso dejé un poco de harina eh, lo que es el asiento y... Pero no no lo voy a distinguir mucho Voy a tratar de leer esta misma hoja con más calma ¿no? Momento. Bueno, Me la ventana. Y por último, es la última actualización del día ayer. En el cuarto este del gimnasio, pues ya vimos el espejo, ¿no? Muy característico, donde sale el osito, Googie y todo. Bueno, dice que, que al parecer de la misma sustancia que estaba escrito el espejo, de esa misma sustancia algo está embarrado el espejo por la parte de atrás. Entonces, pues trata de quitarlo. Esta vez no le es tan sencillo remover la mancha y aquí se ve como pues ya... Pues se ve que le ha estado tallando y no ha podido. Entonces dice, posiblemente sea humedad, nunca le había sucedido, pero pues que lo va a cambiar. Si aparece otra vez esta mancha, que pues recuerden que estas manchas son características también como de actividad paranormal. Recordemos el caso que les hice hace poco de Jackie Hernández y demás, pues... Oh, oh, oh, todo apunta a superactividad paranormal. A lo mejor... Yo pienso a lo mejor que no es tanto una, pues un ente, una actividad, iba a decir, un ente malo o demoníaco, lo que ustedes quieran. Sino más bien un ente muy ruidoso y pues atado a él. No sé, no sé, o sea, la verdad es que... La es que vean los en vivos, vean todo Ah, no sé Ustedes díganme en los comentarios qué opinan de este caso Si siguen a View y demás Y bueno, fantasmitas, espero que les haya gustado mucho este video Los quiero muchísimo This is Halloween, this is Halloween Nos vemos al siguiente video Recuerden que subo cuatro videos a la semana Los quiero muchísimo y nos vemos al siguiente Besitos, sus saludos van hasta el final muah, muah, muah. Fantasmitas, los saludos de hoy son para Diana Cesario Otro más para Yael Pulido Para Yolita Huamán. Y para Edwin Aurea. Y aquí están los seis comentarios del emoji secreto. Recuerden que le doy por historias de Instagram cada que subo un video nuevo. Los quiero mucho. Nos vemos al siguiente.